Bueno, un año más os voy a enseñar las luces de Almería de estas Navidades del 2022. Así que nada, os dejo con el vídeo para que veáis qué preciosidad de luces y e iluminación hay este año en estas fechas en Almería.